Las bienaventuranzas, una parte del sermón del monte de Jesús Esto es lo que Jesús le contó a las personas en su sermón más conocido, el sermón del monte Dichosos son los pobres, pues de ellos es el reino de los cielos Dichosos son los tristes, pues ellos serán consolados Dichosos son los pacientes, pues ellos poseerán la tierra Dichosos son los que añoran justicia, pues su anhelo será saciado Dichosos son los misericordiosos, pues ellos serán perdonados Dichosos son los que tienen un corazón limpio, pues ellos verán a Dios Dichosos son los que trabajan por la paz, pues se les llamará hijos de Dios Dichosos son los que son perseguidos, pues a ellos les pertenece el reino de los cielos Dichosos son ustedes si por mi culpa hablan mal de ustedes o son amenazados Alégrense, pues en el cielo ustedes serán recompensados.